Qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal en este caso gente tenemos un teléfono samsung a 21 la cual vamos a eliminar la cuenta de google y también tenemos un pequeño detalle que este teléfono nos aparece el play service Hidden, que siempre hemos utilizado ese método para eliminar la cuenta bueno como primer punto vamos a conectarnos a una red wifi en nuestro teléfono para poder hacer el tipo de proceso como segundo punto gente hay que utilizar la computadora para mandar al navegador vía un programita que tenemos acá nosotros Yo le dejaré para que lo descarguen en la descripción del video Yo lo tengo descargado van a descomprimir gente este programita que sería Samsung FRP 2020 Lo vamos a abrir esta carpeta y acá te dará una página que sería el setup, perdón, que sería el setup y lo vas a abrir gente Vas a permitir acceso Listo, si es que te abres el navegador no vas a tener nada que hacer solamente lo cierras A ver que lo claro, tenemos ya el contorno del programita Listo, una vez que estamos ahí gente hay que conectar con un cable USB a nuestra computadora, a nuestro teléfono Y también tanto como estar conectados a una red Wi-Fi Bueno yo como ustedes pueden ver ya lo conecté Y lo voy a dar donde dice Bypass FRP Listo, le damos en OK en este caso nos mandará un aviso a la pantalla del teléfono, le vamos a dar en ver. Ya podemos ahí desconectar el cable, no importa. El programa lo vamos a dejar por ahí un momento todavía. Y acá lo que vamos a hacer es buscar lo siguiente gente, que sería Galaxy Store. En este caso buscamos Galaxy Store. Esperamos que no se vaya la señal porque está un poco lento. Acá en la página oficial de Samsung, le quedamos donde dice Play Store Samsung. Y gente lo que vamos a hacer es actualizar esta página En este caso de Galaxy Store pues muchos teléfonos está actualizada Y acá en el buscador vamos a buscar la opción que tenemos acá Que dice Play Services Hiding Que ya no lo encontramos gente ya no está En este caso ¿cómo solucionamos ese tema gente Primero gente hay que iniciar sesión acá en Galaxy Store Hay que tener una cuenta de Samsung Account Por ejemplo pongamos vamos a descargar esta aplicación Game Launcher para eso nos va a pedir que nosotros iniciemos sesión con nuestra cuenta de Samsung Account. A ver, vamos a probar con otra aplicación, puesto que eso ya está, está instalada. Vamos a un buscador y buscamos, a ver. Gente, lo que nosotros buscamos es esta opción de Play Services Hidden Settings. Espero ya no lo tenemos porque el parche de seguridad es, ah, está en aumento, gente, de este teléfono. Entonces vamos a probar, como les dije, vamos a probar de otro método. Para eso vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung Account. Por ejemplo, vamos a descargar un, una aplicación para que nos pida iniciar sesión. Por ejemplo, en la de acá. Vamos a instalar. Ahí te va a pedir que inicies sesión, gente, en tu cuenta. Lo van a colocar su cuenta de Samsung Account. Listo, ya iniciamos sesión. Le damos a iniciar sesión, gente. Y acá nos va a llevar un código de verificación a nuestro teléfono para poder verificar que somos nosotros entonces acá vamos a esperar nada más gente lo vamos a verificar vía mensaje de texto para que nos llegue un código a nuestro teléfono y vamos a estar al tanto para colocarlo vamos a esperar entonces que nos llegue el código gente para poder acá ya lo tenemos el código lo vamos en hecho listo gente y se nos ha iniciado sesión listo eso sería entonces nada más y ahora sí vamos a retroceder hacia atrás hacia el navegador no vamos a descargar esta aplicación solamente fue para iniciar sesión cerramos atrás volvemos hacia el navegador gente de google chrome y acá vamos a buscar la página de los cracks de gsmneo gsmneo listo vamos a abrir esta primera página gente ahora esperamos un momentico que cargue listo te va a llevar a una pantalla acá gente y acá vamos a hacer clic en esta opción de donde está el iconito de play services hiding listo en este caso como tú puedes ver si nos apareció lo damos en instalar esperamos que se descargue la aplicación entonces y lo damos en abrir Gente un dato muy importante Si es que por A el teléfono te, te, se cierra y te lleva a la pantalla de inicio Cuando lo das nuevamente acá y normal te va a enviar al navegador Listo acá le damos en Open Hide and Settings Y buscamos la opción que dice Play Promotion En este caso Webpage o Body Promotion Y acá nos va a pedir que coloquemos un ping, gente. O patrón como ustedes lo puedan colocar Listo le damos en Continuar Confirmamos el patrón gente ya eso sería todo entonces ahora le vamos a, dar, a reiniciar el teléfono omitimos esa publicidad reiniciamos el teléfono en este caso gente es un Samsung A21 con la seguridad de Android 10 también tengan en cuenta eso listo gente acá lo tenemos el teléfono nos ha iniciado nos va a pedir el pin le colocamos el pin que lo colocamos anteriormente y ahí nos va a llevar a la pantalla de inicio como siempre el teléfono como si ya se hubiera restablecido pero en este caso solamente hemos reiniciado y acá lo vamos a dar en siguiente siguiente nos vamos en siguiente acá vamos a esperar que se conecte para darle en siguiente vamos en siguiente esperamos que ahí se nos configure vía internet entonces esperamos hay que tener paciencia gente acá de que el teléfono a veces tarda ¿no? ahí nos está comprobando información gente como tú puedes ver nos va a pedir el pin que hemos colocado entonces lo colocamos y lo damos en siguiente y es ahí en ese punto donde ese pin lo va a reemplazar a la cuenta de Google y te va a pedir que omitas la cuenta en este caso bueno gente pues espero que les haya gustado acá le damos en saltar espero que les haya gustado el video no olviden dar un gran like gente este es un nuevo método para los teléfonos que no aparece Google Play Service Hayden como siempre ustedes nosotros hemos hecho vía ese método pero en este caso ya no aparece en Galaxy Store ese, esa aplicación pero ya lo podemos abrir vía GSM Neo gente instalar perdón vía GSM Neo y podemos acceder a poner un pin al teléfono eso sería todo entonces gente ya de acá configuramos nada más el teléfono y espero su gran like gente para todos ustedes como les estaba repitiendo siempre dejando un like y una descripción ya que estaremos con muchos más aportes Listo entonces ya lo tenemos desbloqueado gente, el A21, en este caso este es un A21S, la cual lo hemos eliminado la cuenta gente. Nos vemos gente, como ustedes pueden ver acá aparece Play Servicios Hayden, lo hemos instalado a través de la página de los cracks de GCMNO. Nos vemos.